Canciones o viajes para escapar Dos cosas que ayudan Cuando no quiero estar No quiero estar Alzamos, retamos a nuestra verdad Pero sigo viendo Lo mismo que años atrás Que años atrás Rápido va, rápido va Sin dudas, esta ansiedad de los que sepa, fuimos construyendo sueños contra el tiempo, buscamos con palabras nuestra fe. Que ayudan Es eso el que todos Prometieron Nadie nos dijo que era incierto Lo vas a ver, lo vas a ver Lo siento, lo vas a ver Lo vas a ver, cierto Y van los créditos y aparece este audio diciendo, estas personas hicieron el video, que fue Tito y Tito. Y por, aquí. por ahí. ¿Puedes vas a escuchar con el parte? Porque sí. está, tal vez, no... El audio, sí. Pero bueno. No importa, no, no lo ponemos así. voy a acá.